Tenemos un compañero que nos va a informar un poco de la situación en la plaza aquí a los alrededores. Nada, acabamos de salir nosotros con la eh, performance de Camps y Rita y hemos podido salir sin problemas todo el grupo. Eso sí, por los accesos peatonales, no por en a la calle, un cordón policial, pero en principio sí que dejan salir a la gente de la plaza. O sea, no... Eh, parece que la gente se está desplazando un poco aquí a, a mi izquierda, a la izquierda del ayuntamiento, a la derecha de la plaza ¿Puedes decirnos que tienes idea de por qué está pasando esto? Ni idea, ahora el tema es montar algo con, por, a, a, en apoyo a Madrid, así que la gente supongo que se estará movilizando de alguna manera y lo que, No sé si la mayoría de gente aquí en la plaza sabe lo que está pasando en Madrid eh, No lo sé, espero que sí, en, radio, en, micro, o sea, en los altavoces tendrían que haberlo anunciado y si no vamos a hacerlo ahora mismo me gustaría pedirte que, por favor, si, si te enteras de lo que está pasando, que vinieras y nos lo contaras, por favor. Bueno, de momento, eso es todo. Quiero decir, seguimos recabando información. Mi amigo Ojanos me ha abandonado. Está intentando averiguar qué está pasando aquí, a la izquierda del ayuntamiento, a la derecha de la plaza. No está pasando nada, según me han dicho. Según la gente se está empezando a desplazar. Nos han dicho que se puede salir de la plaza. que se va moviendo de un sitio a otro ya. La gente se va moviendo de un sitio a otro, forma espontánea. Siguiendo protestando, siguiendo con la timbalada. Con la cacerolada, con la indignación, con la rabia, con el movimiento Movimiento del 15M señores, la juventud, la DG, los parados, los que trabajan, los estudiantes Las notas de prensa que me llegan, Pele, la siguiente nota de prensa que me acaba de llegar, me ha dado mi compañera cada vez se impide con más consistencia la salida de grupos de personas de la plaza del 15 de mayo, esta, donde la parte lateral derecha en dirección a la plaza de la Virgen, como la izquierda, dirección Renfe, están acordonados por decenas de policías que pretenden un control del movimiento muy estricto de los ciudadanos, Cambios de estado en la plaza. La libertad de movimiento por la vía pública y la libertad de expresión plena de la plaza ha brillado por su ausencia nos pretenden nos pretenden en la plaza limitados y censurados, como en todos los ámbitos de la vida real esto tristemente es completamente cierto, yo he estado aquí todo el tiempo bueno, he, ha habido un momento que me he ido, pero ha sido ya creo que hace un, una hora o un par de horas y parece que quieren encontrar todo el movimiento de salida quieren encontrar que los manifestantes no, no vayan no salgan de la plaza Bueno. Pueden circular libremente, más o menos nos acaban de decir, pero parece que tienen dificultades. Supongo que habrá que tener siempre el DNI puesto y aún así me parece indignante que necesites un DNI para salir de la plaza pública. Me acaban de dar una, una tarjeta roja de Rita. Roja Rita. ¿Pa? Invito a mi compañero Xavi que, se, que suba aquí y colabore un poco conmigo. Un reportero y amigo mío. Por favor, Xavi, únetenos me paro yo un poco en la tarea de recabar información parece que está demasiado ocupado pero bueno espero, yo mismo puedo mirar aquí el chat y ver si, si hay alguna novedad respecto a lo de Madrid y sobre lo que está pasando el, Sí, estoy diciendo lo de Madrid la cámara va y viene vemos a grupos de gente y grupos de policías mezclados, parados Hablando entre ellos, parece que digamos el fuego ya ha parado, por decirlo de algún modo Y no sé muy bien lo que está pasando El chat está lleno de, de mensajes enormes, de vergüenza, de indignación Hola a todos, hola de nuevo Estamos aquí con Mari, que es una de las detenidas en las caras policiales del otro día, al lado del score Hola Mari Hola, ¿qué tal? Creo que ya es la tercera vez, que la, o la cuarta, que la entrevistamos aquí en Visuales, Ya es, es parte de la familia. Ahora, siempre ha sido parte de la familia del movimiento. Bueno, me gustaría antes de nada, antes de preguntarte cómo fue la experiencia esta, que un poco sobre ti, o sea, nos sigues a qué te dedicas, cómo te tratas con el movimiento este, cómo llegaste hasta aquí. Cuéntanos un poco de ti. Muy bien, yo es, estudiaba química, ahora mismo lo tengo parado, porque me quiero dedicar a otra cosa, estoy en ello. Pero bueno, eh, empecé con química, ahora veremos con lo que sigo Yo este movimiento ya lo llevaba en el corazón desde hacía mucho tiempo De hecho en internet hice unos eventos en los que explicaba Cómo funciona el sistema realmente y lo que está haciendo Qué es por lo que estamos luchando hoy en día Y me empezaron a seguir, de hecho, más de 3.000 personas Hubo un momento en el que me llegaron a hackear el ordenador eh, Bueno, dos veces eh, Me lo controlaron, me lo destrozaron Total, que al final me lo dejé porque empecé a recibir amenazas Conozco a gente porque por blogs de repente desaparece o se suicida y sí, entonces dije, mira, yo paso de decir mi libertad de expresión, pero ahora que hay tanta gente unida, no puedo callarme. Y que estuviste desde el primer día, desde el 15M, estuviste aquí acampada, cuéntanos un poco cómo has seguido la evolución de todo el movimiento. Yo me enteré el día 15 y vine a partir del día 15, venía al principio por las tardes, pero cada vez que me daba cuenta de que esto era realmente por lo que toda la vida he querido luchar, yo y tanta gente, no pude dejar de venir, estoy aquí casi 24 horas, soy una trabajadora que para todo y lo que haga falta porque esto siga creciendo y porque consigamos algo de verdad es que a, a, bueno tenemos relativa juventud hace un mes que empezamos el movimiento prácticamente que ha ido cogiendo poco a poco obviamente creo que hemos dado los pasos correctos que ha evolucionado de que estamos en el momento en, en un momento donde podemos hacer marcar la diferencia si hemos evolucionado bien ¿Cómo, qué opinas de todo esto? yo pienso que esto empezó muy bien y hubo un momento en el que la gente empezó a impacientarse porque tenían mucha prisa porque las cosas pasen rápido ...lo que esto nos ha demostrado es que la prisa no nos llega a ninguna parte... ...solo tenemos que tener paciencia... ...porque la presión lo que hace es que las cosas fluyan solas... ...y que esto crezca sin necesidad de hacer nada... ...por lo tanto yo creo que estamos en el mejor momento del movimiento... ...porque es cuando más gente está a nuestro favor... ...cuando más gente está viendo la realidad... ...y también están viendo que le mienten... ...cuando las cosas no son como son... ...y eso está haciendo que la gente venga, despierte, tenga interés... ...tenga ganas de luchar por esto... Se lo crea, lo sienta y venga todos los días por lo mismo que tenemos todos en común, por cambiar esta democracia para que sea una democracia real, una democracia con todos los derechos que queremos y vamos, para que tengamos un mundo con verdaderas libertades como nos merecemos contestado además a la pregunta anterior, a la pregunta que te iba a hacer ahora, que es ¿qué le dirías a una persona que, que piensa que a lo mejor no lo estamos haciendo de la forma correcta, que estar aquí con ruido delante del ayuntamiento no es la forma correcta de actuar, que nos pusiéramos en serio como por ejemplo, y sigo no solo un ejemplo, y giramos una plataforma política o algo por el estilo, ¿qué le dirías a una persona que viene aquí y dice que no es el, el modo correcto de actuar? Yo diría que aquí todas las personas están unidas por un mismo... Ideal se podría decir por un mismo pensamiento que es que cambie esto, que cambie la política porque no creemos en ningún tipo de política ni en ningún tipo de partido que hay porque ninguno funciona, ninguno nos conviene, por lo tanto aquí nadie está con un partido político. Todos estamos aquí por un cambio y da igual que seas de derecha, de izquierda, que no creas en los partidos, que seas antisistema, porque todos estamos unidos por lo mismo y eso es lo grande. La unión hace la fuerza y eso es lo que tenemos que demostrar, que seamos diferentes o no, todos queremos lo mismo y luchamos por el mismo sueño. Bueno, María espera un momento, voy a hacer una entrevista para decir una nota que me acaban de pasar, solo un apunte. Parece que se han ido todos los políticos a la plaza del ayuntamiento, perdón, del ayuntamiento y la policía se está empezando a replegar. Se han ido cuatro furgonetas de la policía y digamos que esto se empieza a calmar un poco aunque no por la gente la gente sigue gritando y sigue indignada voy a seguir con la entrevista Mari a ti que te, te el otro vamos a dar paso antes a un vídeo y luego seguimos contigo son cosas del directo, lo lamento mucho y así yo me tomo un descanso también nos vemos en otro de momento vale hasta luego nos vemos en la plaza Hola de nuevo, insisto, estoy aquí con Mari Una de las detenidas en las cargas policiales del otro día Me acaban de pasar una, una nota Para mis compañeros, invito a Mari que la lea Si quiere colaborar con nosotros, Mari lee Muy bien, son las 2 de la tarde Y ya llevamos 4 horas sin parar de hacer ruido Las sartenes y las ollas Están absolutamente deformadas Pero servibles para continuar haciendo ruido Para que nos oiga cualquier objeto Vale, desde cubos de basura Hasta botellas de plástico golpeadas contra el suelo Nuestros cuerpos están ya ca cansados Pero estamos mucho más cansados de que no se nos escuche lo que está pasando en Madrid reanima los ánimos y genera indignación manifestada a golpe de percusión creo que no podía haber elegido una persona mejor para decir esto ni yo mismo lo hubiese podido decir mejor y aquí vemos una persona realmente comprometida varios necesitamos más gente como tú necesitamos más gente como tú Gracias. vamos a seguir con la entrevista bueno supongo que te habrás contado ya mil veces lo que pasó en las cargas policiales yo no te voy a pedir que lo cuentes todo de nuevo Simplemente me gustaría que me dijeras, ahora, que, ahora en vez de preguntarte qué es lo que ha pasado, que ya ha sabido, me gustaría preguntarte ahora que es un poco en retrospectiva, que ha pasado ba, bueno, bastantes horas desde esto. cuál ahora que, qué opinas, qué, qué sentimiento tienes, el mismo, has cambiado, qué, qué, qué sientes respecto a lo que pasó, la, lo, lo, los momentos vividos ahí. A mí todos estos momentos que he vivido las últimas horas me han dado más fuerza que nunca para seguir adelante, para querer luchar por esto. Porque al principio nos sentíamos muy solos, indignados por lo que nos había pasado, no nos lo podíamos creer, nos decían que no nadie nos apoyaba, que ni siquiera los abogados habían preguntado por nosotros. Y el ver la gente que nos apoyaba, la ver la reacción mundial que ha tenido, el ver que gracias a esto hemos vuelto a crecer, lo único que me hace es estar radiante de felicidad en cada momento y decir, es que ahora lo que hacéis es que no pare nunca de luchar por esto. Y espero que este ejemplo lo sigan todo, porque, todos, perdona, porque aquí lo que pasa realmente en este sistema es que está controlado a través del miedo. La policía mete miedo para que la gente esté sometida. Y lo que hay que dar es un ejemplo de que no tenemos miedo, porque podemos con ellos, somos más y lo vamos a conseguir. El miedo ya no existe. Y por favor, que nadie tenga miedo. Sin miedo lo conseguiremos todo, Todo. armas, armas. <risa> Me gustaría que me, que me dijeras tu opinión sobre qué es qué es lo siguiente que debería hacer el movimiento. ¿Cuál es el paso inmediato a corto plazo que debemos hacer a nivel social o lo siguiente que debemos hacer como movimiento? Bien, yo creo que no hay que impacientarse en querer hacer cosas rápido porque cuando se hace algo rápido sin ensayarlo bien, digamos, sin pensarlo bien, sin razonarlo, sin reflexionar, las cosas no salen mal. Tenemos que ir poco a poco y hacer grandes golpes como por ejemplo... Como por ejemplo el que se acerca, que es el día 19. Ese día tenemos que estar todos en la calle porque ese día es el que va a dar otro gran cambio a este movimiento. Entonces yo pienso que de aquí al 19 lo que tenemos que hacer es preparar el 19 y después continuar con grandes golpes. Bueno Mari, ahora yo veo que eres una persona totalmente apasionada con el movimiento, que lo vive a tope. Me gustaría que miraras un poco el cuadro completo en retrospectiva, ¿qué crees que va ¿Cuál es tu, tu experiencia? Supongo que buena, pero tu experiencia personal sobre todo lo que estás viviendo aquí, sobre todo lo que has vivido, los sentimientos que te han generado. Supongo que muy buenos, pero no sé, dinos, lo he resumido muy bien en la entrevista, pero ahora te invito a que digas... ¿Perdón? Las Espera un o sea, Nos informan que están recogiendo las vallas. Interrupto la entrevista, parece que están recogiendo las vallas. Y va a volver a ser transitable el, el, lo que es la sede del ayuntamiento. Parece que porque lo que he dicho antes, que nos han salido todos los políticos, se ha empezado a ir la policía. No había ningún altercado, a diferencia que en Madrid. Y todo, y todo está marchando correctamente. Nos alegramos profundamente de que esto pase, ¿verdad, Mary? Hola. Perdona, estaba aquí mirando esto, que es tan bonito verlo cada día. algo que te hace levantarte todas las mañanas contenta, ¿no? Me he distraído, perdona. Esto es, eso es exactamente lo que quería decir de ti. Eso es de lo los sentimientos que supongo que te ha generado todo esto. ¡Wow! Eh, me ha generado el mayor sentimiento, algo que nunca olvidaré en mi vida y que siempre voy a llevar por dentro y es. Ver que la gente realmente está unida, que la gente quiere lo mismo, me he dado cuenta que esto es lo más grande que podía pasar. Llevamos mucho tiempo esperando algo como esto. Este movimiento es lo más importante que ha surgido desde hace mucho tiempo y es lo que realmente va a dar un cambio. Porque aunque esto parara ahora, lo que ha generado dentro de los corazones y de las cabezas de las personas... Es imposible de pararlo. La conexión que hay entre todas las personas que queremos un cambio no se va a poder parar. Y esto solo va a hacer que crezca. Aunque ahora mismo el movimiento terminara por X motivos, de repente el cambio va a seguir. Esto no se puede parar. Y eso es de lo que me he dado cuenta al venir aquí. Que la gente lo quiere y lo quiere de verdad y lo quiere ya y hagan lo que hagan no nos van a parar. Entonces. Es que es lo más grande que hay en este mundo Este movimiento, esta gente Todos tienen un potencial que unido entre ellos Hacemos cosas que son que Como un sueño Esto es un sueño Es increíble, de verdad Me encanta cómo habla esta chica, de verdad Y bueno, como última, como última pregunta Más que una pregunta es simplemente dejarte el micro abierto Si quieres decir algo a la gente que nos está escuchando O quieres dar tu apoyo a Madrid, lo que quieras Ahora te dejo el micro abierto y eres libre para expresarte como quieras Bien, me gustaría... Eh, hablar de un hecho de que en los medios se nos está poniendo muchas veces como malos vale. en los medios se nos están poniendo muchas veces como que somos malos, terroristas, antisistema, que somos violentos yo quiero por favor volver a decir que todo fue muy pacífico que nadie provocó nada como para que ocurriera tal cosa que ellos ya querían ir a por nosotros porque estaban cabreados porque además habían vídeos que les incriminaban al jefe de la policía, cosas que si hubieran salido a la luz, esto hubiera sido tres veces más gordo. Yo lo único que quiero decir es que por favor se den cuenta que los medios están controlados por el gobierno. Y que los medios mienten porque el gobierno quiere que la gente piense ciertas cosas. Y que gracias a esto, por favor, daros cuenta de la realidad, daros cuenta de la verdad, daros cuenta y venir aquí vivirlo con nosotros fuera el miedo, adelante vuestros sueños porque vuestros sueños son lo más importante y por vuestros sueños estamos luchando así que por favor venid a la plaza, uniros a nosotros vamos a hacer fuerza y vamos a cambiar esto rápido para que todos por una vez podamos ser felices en nuestra vida diaria Marín, muchas, muchas, muchas muchas gracias por la entrevista Me alegro que hayas venido y por favor sigue colaborando con nosotros en cuanto puedas es Cierto, gracias a todas las personas que nos apoyaron porque... De verdad, es algo que nunca olvidaré. Es lo más bonito que me ha podido pasar en la vida. El ver a tanta gente unida por esto, para nosotros. De verdad, gracias a todos otra vez. Tienen todo nuestro apoyo, Mari. Gracias. Nos vemos.